desde el Consejo Deliberante, estamos acompañando también a los emprendedores ¿no? de, de las redes sociales, puedan vender, vender sus productos. Y bueno, en la primera va a haber una segunda etapa también del curso. no, Desde el curso de Nación, que vinieron ellos a dar el curso, ya que en Cripto fueron 60, así que es bastante productiva ¿no? el curso que se está realizando. El Mundo Sin Frontera es una nueva, una nueva, una nueva herramienta, ¿no? ¿Cierto? Para, la, para los productores, para los artesanos, para que puedan vender. Así que es un, una nueva herramienta para ello y poder aprender que hay otra posibilidad de po, poder vender sus productos a través de las redes. Hemos sido invitados por el Consejo Deliberante a participar en este evento que es tan importante para difundir las nuevas herramientas que tiene el emprendedor para poder eh, compartir y difundir sus productos, sus servicios. Y comentarle a estos emprendedores que también existen distintas herramientas a nivel provincial que ellos pueden utilizar como son los microcréditos y los créditos que a través del banco de desarrollo y del consejo de la microempresa eh, ofrece a todo aquel que tenga una idea o un proyecto de negocio para nosotros eso es importante no solamente para mostrar nuestros productos nosotros hacemos cerámica de pasta blanca nuestro rubro es el arte pop andino porque fusionamos personajes de la región cactus diablo llama y con el arte pop entonces con colores bien fuertes y mostrar esa, esa innovación a través de las redes, que es donde está, a través de los distintos dispositivos, en un celular, cuando la gente se está tomando un café, en momentos de dispersión, es muy importante saber aprovecharlo ¿no? para, para mostrar esta diferenciación en el diseño y, y también como jujeño nosotros tenemos como un valor cultural que es difundir una lengua originaria que es el Kunza, anterior al Quichua y al Aymara, que se hablaba en Jujuy y en Salta, en el norte de Chile y de Bolivia.